Oye, con morena. Vente para acá. Oyelo, oye, lo mi chata. Vente para allá. Oye, lo mi vida. Vente para allá. Oye, Vente para acá. Oye, mi vida. Vente para allá. Oye, con mi chata. otro con cachito, otro cachito. Otro Cuando el cielo solo se va metiendo, hoy viene amaneciendo, oye oh con mi desgracia, Hoy viene amaneciendo, ven oh mi mi desgracia, oye oh mi, mi vida, vente para allá, oye no mi chata, vente para allá, oye vente para acá, oye mi chata, vente para acá, allá, oye mi chata, vente para acá.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 Esto es una cosa linda, Cuando tengo mi cabaña. Oye los chichas, vente para allá, oye los michata, vente para acá Oye los morena, vente para acá, oye los vente para acá Oye los tambores, esos tamborazos Como dice, como dice, ahí va Venga ¿Cómo dice como dice. A los cueros, a los cueros. No, no, el